El mercado funcione bien, por decirlo así. Eso es claro, que no, que no haya el, fraude. El peso que tiene la universidad privada de... dentro del mercado, claro. ya lo veíamos reflejado con un 80%, lo cual Mucho hace mayor. que su voz efectivamente sea... Porque lo que, lo que de alguna manera lo que hacen estas leyes es consolidar este mercado educativo sí. y consolidar sí. la posición que tienen estas universidades. O sea, no se pone en cuestión que hayan universidades que vengan con capitales extranjeros, que sean instituciones de afuera las que estén haciendo educación acá en Chile con, un, con definitiva con un sistema que, que propende al lucro, por sí. ejemplo. Y eso no se pone en cuestión, sino que se pone en cuestión formas de democracia al interior de las universidades estatales.